Las fotos de la boda de Jorge Rial y Romina Pereiro. El conductor y la nutricionista ya son marido y mujer. A través de sus redes sociales compartieron los momentos más emotivos de su gran noche. Míralos, en la nota. Tras pasar un 2018 complicado por las peleas mediáticas con su hija Morena, Jorge Rial dio vuelta a la página y comenzó positivo este nuevo año. Tan es así que logró reconciliarse con su primogénita, se convirtió en abuelo y anoche se casó con su novia Romina Pereiro. Luego de casi dos años de amor, el conductor y la nutricionista pasaron por el altar y dieron el sí, quiero para coronar su relación. El fiesta se llevó a cabo en el coqueto lugar de eventos El Abierto, ubicado en Villa Urquiza, donde asistieron 90 personas, entre ellas varias figuras del espectáculo como… Por ejemplo, Marcela Tauro, que fue acompañada por su novio Martín Vicio, Dani Ambrosino, Guido Zafora, Débora D'Amato, Damián Rojo, Marcelo Polino, Pia Sau, Valeria Archimó y Guillermo Marín, Sergio Verón, Paz Cornu, Claudia Villafañe, la wedding planner del casamiento, entre otros. A través de sus redes sociales, los tortolitos compartieron imágenes del gran festejo, donde se los ve disfrutando de la noche con sus amigos y familiares. El look de More para el casamiento de Jorge Rial. La hija del periodista optó por un vestido negro, corto adelante y con cola atrás junto a unas plataformas del mismo color. Las fotos, en la nota. Jorge Rial se casó Romina Pereiro luego de casi dos años de amor y lo celebraron con una fiesta íntima junto a amigos y familiares, sin figuras famosas, Una de las más esperadas en la fiesta, que se hizo en el Salón El Abierto, del barrio de Saavedra, fue su hija, Morena y su primogénito, Francesco Benicio. Madre y bebé, de menos de un mes, llegaron escoltadas por el hombre de su familia, Facundo Ambrosioni. Paz Corzu, que le diseñó el vestido a la novia, compartió en Instagram una foto junto a More y Facundo. Para el gran día de su papá, la joven optó por un look total black con un vestido con brillos que dejó lucir sus piernas y con una cola larga detrás. Lo acompañó de unas sandalias negras con brillos. Su novio futbolista escogió un traje gris oscuro con un moño bordo. El conductor y la nutricionista ya son marido y mujer.